Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de y hoy quiero responder a una pregunta que me han hecho muchísimo... Durante estas últimas semanas, Cecilia, ¿por qué no estoy vendiendo a través de mis redes sociales? ¿Qué es lo que pasa que las personas no me compran? Bueno, en este video vamos a realizar un análisis de los aspectos más importantes en los que tienes que centrarte para analizar y ver por qué las personas no te están comprando, qué es lo que está fallando con tu comunicación en tus redes sociales para que las personas, tus seguidores, no se interesen en aquello que tú tienes para ofrecerles. Evidentemente, esos aspectos son los aspectos más habituales los aspectos más generales y evidentemente cada negocio, cada marca, cada persona tiene sus situaciones particulares que habría que analizar de forma particular. Pero este vídeo lo que te va a dar es una idea, un pantallazo general para que sepas por dónde empezar a realizar este análisis y puedas detectar qué es lo que está pasando, que tu audiencia no se está interesando por lo que tú ofreces. Pero antes de empezar con este vídeo te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube que actives las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y ser el primero en enterarte que ya hay un nuevo contenido por aquí dentro de mi canal en YouTube. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente en este video vamos a hablar acerca de por qué tus seguidores, por qué tu audiencia no te está comprando. Qué es lo que está pasando que esos seguidores que llegan a tus redes sociales no se están convirtiendo en potenciales clientes o en clientes mejor dicho. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a analizar todo lo que puede estar pasando. El primero de los aspectos importantes que tienes que tener en cuenta es que cuando una persona llega a tus redes sociales, le toma tan solo entre 3 y 5 segundos decidir si te va a seguir o no te va a seguir. Por esto, tener tus redes sociales optimizadas es tan importante. Quizás tú estás creando un contenido excelente, de muchísimo valor, pero no estás llegando a nuevo público, a nueva audiencia que posteriormente pueda eh, convertirse en seguidor y convertirse por lo tanto en cliente a lo largo del de, eh, tiempo evidentemente porque esto no es inmediato porque tus redes sociales no están optimizadas, así que detente a analizar si estás optimizando, si tienes optimizadas tus redes sociales de forma adecuada es decir, transmitiendo la esencia de lo que tú haces es muy, pero muy importante que dentro de esta optimización, dentro de esta bio que tienes en Instagram, que tienes en LinkedIn, eh, dentro del extracto que tienes eh, aquí en, eh, en YouTube, estés transmitiendo cómo tú puedes ayudar a tu cliente, qué es lo que haces, pero sobre todo cómo eh, vas a ayudarlo, qué es lo que le vas a aportar y no solamente... Contarle sobre el servicio que, que tú das. La persona lo que quiere saber es cómo tú me vas a ayudar a mí, qué es lo que vas a hacer tú por mi negocio. Así que esto tiene que quedar muy claro desde el principio para que esa persona cuando descubre tus redes sociales te empiece a seguir y luego sí comienza a consumir tu contenido, a ver que realmente tú eres un experto dentro de este sector, que puede ser su solución y posteriormente se convierta en cliente. Quizás estás perdiendo ahí una porción de audiencia que no está llegando porque realmente no están comprendiendo lo que tú haces o lo que tú les puedes aportar. Así que este sería uno de los primeros aspectos que había, habría que analizar y en los que habría que detenerse. Ver si realmente a través de, de tu video, de tus extractos en redes, estás eh, compartiendo y estás comunicando de forma efectiva lo que tú haces y cómo puedes ayudar a tu potencial cliente. Segundo de los aspectos, analizar el contenido. ¿Qué tipo de contenido estás compartiendo? Recuerda que para las, que las personas lleguen a la venta necesitan primero saber que tú eres su mejor opción, eh, saber que tú eres un experto, considerarte un referente dentro del sector para saber que tú tienes la solución a ese problema que ellos tienen. ¿Y esto cómo lo logramos? A través del contenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que ese contenido no puede ser todo de venta. Es decir, hay muchas personas que me dicen, Cecilia, es que yo no vendo y no sé qué pasa, pero y cuanto menos venden, más sobreventas eh, comparten contenido. Entonces, las redes sociales se transforman, como yo siempre digo, en una teletienda, en donde ahora te vendo esto, ahora te vendo aquello, ahora te vendo esto, ahora te vendo aquello, en donde la gente evidentemente se agobia, se agota de ver tanta venta, tanta venta y tanta venta. Entonces, ¿qué es lo que podemos aplicar a la hora de crear contenido? La ley del 80-20. 80%, -20. 80 contenido útil, 20% de contenido de venta. ¿Es importante que haya contenido de venta? Sí, por supuesto, tiene que estar, tiene que formar parte de tu plan de contenidos. Pero no todo el contenido tiene que ser contenido de venta. Tienes que generar contenido que responda a las principales objeciones de tu público, de tus seguidores a la hora de comprarte a ti, de comprar ese producto o ese servicio que tú ofreces y también contenido que sea útil, contenido que responda a esas principales dudas que ellos tienen acerca de lo que tú estás ofreciendo. De esta forma vas a captar su atención, los vas a ayudar, les vas a aportar valor y ellos van a querer trabajar contigo. Esto lo tienes que tener también presente y en mente. La creación de contenidos es muy importante porque es el contenido el que te va a ayudar a ti a ganar la visibilidad que necesitas para llegar a, a tu audiencia y también lo que te va a dar a ti esa eh, seguridad, ¿no? Eh, a, a tu cliente en realidad, no a ti, sino a tu cliente para ver que tú eres un, un experto. El contenido te da a ti esa autoridad, ¿sí? Entonces necesitas... Eh, trabajar bien en tu estrategia de contenidos, en ese plan de contenidos. Otra de, eh, de las eh, cosas que tienes que tener en cuenta si no estás vendiendo a través de tus redes sociales es saber si estás calendarizando tus contenidos de forma estratégica. Es decir, si yo quiero vender ahora algo... Eh, y tengo una, una semana para, para venderlo porque es por una fecha especial, vamos a suponer Black Friday Cecilia, ¿por qué no vendo nada en Black Friday? Bueno, porque si yo aparezco ahora en Black Friday diciendo, eh, vendo SEO por ejemplo, ¿no? yo que siempre estaba hablando de redes sociales y de repente en Black Friday salgo vendiendo un curso de SEO, la gente se queda totalmente descuadrada y no entiende qué es lo que ha pasado. Entonces, si yo en Black Friday quiero vender un curso de SEO, que es algo de lo que no estaba hablando, tengo que ir generando esa necesidad en mi audiencia para que cuando llegue el Black Friday ellos quieran comprar eso. Entonces, esta es otra de las cuestiones muy, pero muy importantes, fundamentales que tenemos que tener presente a la hora de vender. Y nosotros generando esa necesidad de nuestra audiencia para que ellos quieran posteriormente comprarnos. Otro de los aspectos muy importantes y que hacen que una venta se caiga o no se produzca es que somos nosotros mismos los que espantamos a la persona cuando nos pregunta por nuestro producto o por nuestro servicio. Hay muchas personas que me dicen, Cecilia, la verdad es que todo el mundo me pregunta, pero yo... Les digo el precio y desaparecen. Aquí a mí no me compra nadie y la verdad es que lo que yo ofrezco tiene un muy buen precio, etcétera, etcétera. Vale, a ver, cuando una persona te pregunta a través de redes sociales el precio que tiene tu producto o tu servicio, te manda el típico mensaje info, precio y demás, lo que yo también recomiendo es que tú puedas realizarle algunas preguntas a esa persona, que puedas generar una conversación, que puedas hablar y que no solamente le digas, vale 100, vale 200, vale 2000. Porque evidentemente esa persona se queda solamente con la información del precio y no sabe lo que tú le estás ofreciendo, lo que tú le estás aportando más allá de lo que ella o él se ha hecho idea en su cabeza. Entonces, importante poder generar una conversación, decirle a esa persona hola, mira eh, qué es lo que necesitas cuál es tu problema eh, ¿en, qué, en, en qué te puedo ayudar eh, por qué necesitas esto preguntarle lo que sea en función de lo que tú estás ofreciendo evidente, evidentemente y conocer las necesidades de esa persona para también poder darle una recomendación y decirle mira, no, eh, quizás ese producto no te ayuda, pero este sí o esto no es lo que tú estás buscando o tienes esta opción y tienes esta opción poder asesorar a, a tu cliente y otro aspecto muy, pero muy importante que tienes que tener en cuenta, que tienes que tener eh, presente y que quizás esté haciendo que no estés vendiendo es que quizás, como yo digo, se te ve el, el plumero, ¿no? Estás centrado totalmente en quiero vender, quiero vender, quiero vender y estás presionando a tu cliente para que tome una decisión. Mi método se llama ventas con herset. Esto eh, de ventas con herset quizás ahora te suene a chino, pero voy a comenzar a hablarte mucho sobre... Esto, ¿de qué eh, se trata vendas con Herset? ¿Qué es vender con Herset? Bueno, es vender totalmente desde el corazón, de forma honesta, poniendo sobre la mesa no solo la estrategia, sino también la mentalidad para confiar en ti, para confiar en la propuesta que estás ofreciendo, pero también poner el corazón, para escuchar a la persona, para escuchar las necesidades de ese cliente y poder darle una respuesta en consecuencia de lo que él mismo o ella misma te ha eh, contado acerca de lo que está necesitando. Es decir, no solamente decir, bueno, este es mi producto, este es mi servicio, este es el precio y ya está, sino primero escuchar, entender, comprender, empatizar, conocer la situación de esa persona y posteriormente realizar la venta. Y una venta totalmente desde el corazón desinteresada y no solamente centrada en quiero vender, quiero vender, quiero vender y quiero vender, sino centrada en Quiero ayudarte y voy a hacerlo si puedo hacerlo y si no puedo hacerlo te lo diré. Eso es vender con jersey y para mí es lo que mejor funciona a la hora de vender. Si una persona te contacta por mensaje privado, a través de tus redes sociales, te escribe un email o lo que sea, yo lo que te recomiendo es que apliques la venta con Herset, que pongas tu corazón sobre la mesa y que te dediques a asesorar, a escuchar y a empatizar con esa persona, a conocer su negocio, conocer lo que necesita y poder contarle tu propuesta de valor adaptada a lo que esa persona en concreto necesita. ¿Por qué escuchar es tan importante? Porque muchas veces nos centramos en, bueno, yo le voy a contar a mi persona mi elevator pitch, le voy a decir lo que yo hago y cuento lo que a mí me parece interesante. Cuando en realidad lo que tengo que hacer para vender es centrarme en lo que en realidad esa persona necesita, que quizás no tenga absolutamente nada que ver con lo que yo creo que esa persona necesita, ¿sí? Así que todo esto lo tienes que tener en cuenta, lo tienes que tener presente a la hora de realizar una venta, porque quizás estos sean los motivos por los que no estás vendiendo en tus redes sociales. Espero que este vídeo te haya ayudado, si es así te invito a que me des un like, que te suscribas aquí a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis vídeos, me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!